Hola, yo soy Socorro Casillas, y esta es mi seña. Yo soy Eduardo Domínguez, y esta es mi seña. Y yo soy Eric Abraham Zúñiga, y esta es mi seña. Hola, ustedes pueden utilizar este columpio. Siéntanse tranquilos de hacerlo. No crean que está prohibido. Es para que ustedes recuerden, como yo, cuando eran niños. Y utilizaban un columpio, vean las de tejuelas y piensen en lo que representa, puede ser flores, puede ser algo que a ustedes les guste, siéntanse tranquilos de utilizarlo, es una experiencia muy bonita, acompáñenme.